2017, sismos muy graves que dejaron sin vivienda o, o en forma muy afectada la vivienda de 180.000 familias. Ante la prisa por resolver esto, el corto plazo de la visión con que se hizo, el ánimo de lucrar con la desgracia, la imposición de soluciones que nada tienen que ver con la vida, con las formas culturales, con el paisaje, con el clima de los lugares, frente a tendencias que ignoran el potencial transformador, profundamente transformador que estos eventos pueden tener en la vida de la gente, en su conciencia y en su voluntad de actuar. Miembros y afiliados y amigos de nuestra coalición estaban participando en la reconstrucción con una perspectiva muy diferente la perspectiva que pone al ser humano al centro dentro del concepto que manejamos de producción social del hábitat en este caso de es reconstrucción social del hábitat que busca recomponer la vida de la gente en su integridad muchas veces afectada no solo en el aspecto de la vivienda sino en su economía, en su en su autoestima, en, en, en su sentido humano más profundo, con objeto de que estas experiencias que se están realizando tengan un impacto sobre las políticas y que está en proceso, estamos en proceso de, de realizar una sistematización y un video que permita visibilizar estas experiencias con testimonios de la gente, de los que han vivido los problemas, de los que han actuado apoyando estos problemas. Todo ello con el objetivo de incidir en las políticas y en la coyuntura muy importante de este momento en México ante el cambio de gobierno que se dará en un par de meses. El nuevo gobierno se está planteando como uno de sus programas de entrada, más importante es la reconstrucción y creemos que es la oportunidad de poder incidir con estos testimonios, con esta visibilización, de otra manera hacer las cosas. Con este objetivo estamos realizando una campaña de recaudación de fondos en una plataforma en línea y agradecemos de antemano tu colaboración que permitirá recolocar al ser humano al centro de las políticas de reconstrucción en un país que está sujeto a múltiples situaciones de desastre, originadas en gran parte por la manera como hacemos las cosas. Gracias.